así sí. sí, que por romo malo contiene perro muerto las bebidas adulteradas han provocado en el país al menos 130 muertos en lo que va del año no solo contienen no solo contienen meta, metanol sino que con, eh, quienes elaboran la mezcla con cadáveres de, o sea ellos elaboran la mezcla con cadáveres de animales que fermentan más que fermentan más rápido así así lo reveló el ministro de industria y comercio Pimetz, Víctor Ito Bisonó, ya, porque no? Ito Bisonó, quien calificó como una locura lo que está pasando con esta acción delincuencial, a la que las autoridades están haciendo frente con cierre de negocios y de montes de tilerios. De Eso es lo que está pasando con los romos malos. Ito Bisonó cerrando negocios señores yo no sé si es que yo estoy equivocado pero a mí esto de repente como de Jromo como que me hace imaginar otra cosa que tiene que haber una tramoña con eso de Jromo ¿por qué? porque ha existido toda la vida y no se ha muerto tantas personas entonces ahora como que vienen como a querer como empañar algo raro está ahí algo raro que hay que chequear con eso del romo, porque siempre en este país se ha usado eso, falsificación sí. de romo, y la gente no se moría. No estoy apoyando eso, que sepa, sino que tienen que dar la investigación a ver qué es lo que está pasando. Que eso está muy extraño. Que ese romo, está, los locos no se morían antes, ahora se están muriendo con ese romo. Ya lo saben. ¿Eh? Ya no se puede ver Mamá Juana, ya no se puede pedir trago. Mm -mm. Con ellos te dan una. Te mueres tu contra. Las cerveza se van a hacer famosas Se están haciendo ah, famosas. Sí, ahorita, ah. ahorita sale una marca nueva de, de, de cerveza. Ah. <risa> <risa> ah. ¿Tú entiendes ahora? ¿Qué es lo que está vendiendo? La cerveza. Ahora oh, en okay. ese dice que yo hice la cerveza, y cerveza y cerveza. La gente con el miedo de romo. Pero tú pero tú podías traer pa' de la tica mm. a tus, a tus cortes a, a tus compañeros, claro, una toalla, esas que se roban en los hoteles. Esa toalla que es, eh, claro, que los seca. Se champucita usted lleva. Sí, los eh. ah, ah, doy ah, ah. Ah, tu champucito. ¿Y eh, que están ahí? Yo tengo melena aunque no se vea, ese champucito pueden llegar. Pues bien, seguimos con el tema y es que eso como que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por dónde usted tiene que empezar? Todos los colmados. ¿Cuántos colmados hay registraron? A DGI. Vamos a ver, que pagan impuestos. ¿Cuáles son esos? Dame una lista. Y armar un equipo. Y ir colmado por colmado. Con una persona, como yo dije aquí la vez. Con un, una, una, un equipo especializado. Que pruebe un romo al azar. Dame ese romo. Y lo pruebe. Porque así que vamos a salir de dudas. no es que es, es operativo fantasma, claro. en busca de nada de salud pública. Tiene que ser una estrategia, colmado por colmado, a ver qué es lo que se va, a, a ver qué es lo que se va a hacer con esto, porque de repente los romos están matando a la gente, no matando. A no. Es revisar la misma fábrica, la etiqueta. Eh, recientemente yo vi que la fábrica de Ron Barceló publicó, o sea, un código que tiene detrás, la tapa que tiene como una orilla roja, que la están haciendo como mame. O sea, todos esos puntos clave, aclararlo y revisar, porque esa gente no come, tiene romo viejísimo ahí, que nadie lo ve y lo cogen también por igual, que puede ser eso también, que estén vencidos. ¿Tú no, tú no bebes romo? Sí. Lo... Sí. Sí. <risa> sí. Muy, muy quesito, ¿verdad? Un quesito, claro. bien caro, botella, con la velita, de vez en cuando, con, con Natalía allá. <risa> <risa> hola, son, hola, ¿eh? Una cosa, ¿verdad? nada, pero que Perro muerto, porque hay que decir título Perro muerto, que le están poniendo piquet con qué contenido trae Perro muerto, que te pueden es para que, que fermente más rápido, ¿Eh? para que fermente más rápido. Lavan un perro en eso en el Fuafuá. o sea, yo le echan el. el perro muerto. ¡Pero buenas. Ah. Hello. Hello. Eso es una cosa de tal Sí, adelante. Tu amor, yo quiero que tú me mandes un una guagua que, que pueden caber muchas personas, ah, un minibús doña ajá, que es a los rieles, ah, a los rieles qué edificio, no mi amor, es aquí en la calle para hernández número 83 A. ¿sí? Repítame, re, repita por favor, Calle Gastar Hernández 83 A, por lo lado de la clasita, ah ok, es que son muchos. ocho son ustedes, Sí, son Preguntas lo que eres, Caribe Tour. Ok, va para allá. <risa> no, dime que Caribe Tour no, que eh, me mando. Está <risa> bien, <lo> pegamos. <risa> Ay, Le gustó eso a Camila, mírala como está. A lo que ha dado este pueblo, ¿eh? uno hablando un tema en serio y viene esta gente, ahora quieren una base taxi. Ay, si aquí se pudiera uno hablar. ¿eh? ¿Por y qué, y qué, y qué sinvergüenza hay? ¿eh? Eco y madero, Echo migración. Migración, el otro día yo me <ríe> un tigre regado, que, que saque el haitiano <ríe> Como que uno tiene el número de Abinader y que diga, yo Señora, ya vea, no se ponga hasta de sinvergüenza y la están poniendo a llamar, yo Una doña se <risa> nota que no, una ¿eh? es. Póngase en su puesto, doña. Póngase en su puesto. <risa> ¿Qué pasó ahí? De, de estar con ese coro de tigre que usted tiene en la casa ahí. Estás poniendo. Sonchola, sonchola, no, la valga no, linda. Ya que eran ocho. Te siguió el coro a ti. Justamente la pegaste sí, que eran sí, ocho. Sí, ocho, que eran ocho. Ocho es no, esto es increíble. <ríe> Vamos a poner con la idea aquí para que esté con su llamadera. <ríe> <ríe> ya saben. <¿no? ríe> Vamos a hacer con qué.